Llegaron los dinos argentinos a Temayquén. Venía a conocer a Tirano y otros dinosaurios patagónicos que vivieron en nuestro país. Temaiken.